Si de pronto un día despiertas, el corazón está tranquilo. Y es ahí, precisamente en ese momento que te das cuenta que ya fue, que ya todo acabó, que por fin volviste. Que por fin volviste. Y llegar al punto de por fin con voz firme decir ya fue, solo es de personas valientes. Valientes porque nadie que no haya pasado por algo doloroso es capaz de superar y, sobre todo, de entender. De entender la cantidad de veces que se siente esa sensación tan ruin de no saber dónde exactamente es que duele. Si en el corazón, si en el alma, si en el orgullo o si en el ego. La impotencia de querer desahogarte y no saber el porqué de tu malestar. Porque sientes todo un revoltijo de emociones que no sabes qué es exactamente a lo que sientes. No saber desde hace cuánto tiempo estás así de mal, así de triste, así de melancólico, así de sin rumbo. Querer salir corriendo de esa confusión a un refugio seguro. Querer encontrar ya un refugio al cual salir corriendo cuando sientes que la vida se te viene abajo. A un refugio con la compañía que jamás tuviste, pero que tanto anhelas. A un refugio en donde puedas por fin encontrar descanso y volver a retomar esas esperanzas. A ese refugio que solo existe en tus anhelos a ese refugio que, por desgracia, no existe. ¿Y sabes qué? Para mí, las personas más valientes son precisamente esas. Esas que al final de tanto dolor, al final de tanto tormento y de tanto sufrimiento se miran a sí mismas y se dicen, oye, no, yo no me merezco esto para el resto de mi vida. Yo me merezco algo mejor. Yo quiero algo distinto para mí. Yo no quiero esto. No me merezco que me traten de esta forma, no me merezco que me respondan así, que me ignoren de esta forma. Y como no me lo merezco, me voy. Y por fin, toman el valor suficiente para marcharse de lo que les daña sin siquiera pensarlo tanto, sin siquiera pensarlo dos veces. Por fin, toman el valor suficiente de enfrentarse a su dolor, de aprender de sus errores, de perdonar, de superar, de vivir y sobre todo, de disfrutar de su presente. Por más difícil que sea, simplemente se van. Aunque amen tanto, simplemente arrancan y se van. Y para mí, esas son las personas más valientes. Porque el proceso duele. Y duele muchísimo. Dejar ciertos hábitos que te llevan una y otra vez a sentir y a vivir algo que te hiere, duele. Duele el no querer soltarse de una persona que amas, pero que te lastima. Duele el que... Te deje de importar las críticas de la gente, las burlas de quienes te rodean. Duele el aprender a reconocer de dónde y de quién hay que irse. El proceso, sin duda, es doloroso. Pero si de pronto un día despiertas, el corazón está tranquilo, el alma en paz, ya nada duele, ya nada angustia la vida, ya nada te confunde, a nadie que te hiere extrañas. Por fin encuentras todo eso que habías perdido. Fuerzas, valentía, autoestima, resiliencia, paz, amor. Y es ahí, precisamente en ese momento, que te das cuenta que ya fue, que ya todo acabó, que por fin volviste. Recuerda que el proceso duele y cuando lo superas, sin duda eres una persona valiente, porque eso lo consiguen las personas valientes. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video.